¿Verdad que te había dejado este? Espérame Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti A ver... ¿Y esto? Hola, soy el profesor José Massa Y vamos a hablar de la enana blanca Porque la es que los políticos de Chile viven en un planeta y Viven en otro planeta entonces el planeta se comprime y se vuelve una nana blanca. Chucha, para que entienda el chiste, a ver. Porque yo estaba en España y, y España se parece a otro planeta. Claro, si, si uno vota por casa, apunta a <ríe> mi historia, está bien, pero si vota por, por casa, eh, otro planeta. Lo que, pasa, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la nana blanca. Muy... Ahora entiendo, ya. Yeah. Yo, de hecho, la, la, la primera novia que yo tuve en España era una nana blanca. Y era verdad fue impresionante, o sea, estar con ella fue como estar en un soplareca. <risa> el... 19... <risa> Silencio. Hola, wey. Bueno.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 Pero ¿por qué me tengo que ir? Vaya, pero señor, ayúdame, está salvo. Por favor, debo ir. ¿Qué te?